La DGC busca a Mami Jordan Ay, bueno. por manejo temerario. La amiga de Angels. En vía contraria. <risa> <risa> la amiga de otro... Continúe usted que amigo. La de influencer ella. Marie Esther, mejor conocida como la Mami Jordan, es buscada por la Dirección General de la Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGC por manejar de una forma temeraria en vía contraria. En las redes sociales se viralizó un video en el que se observa a la dama, a la dama, con, <risa> con, con conduciendo a alta velocidad y vociferando al cierre de esta edición la institución informa al Diario que la Int Instagram hizo contacto con la inteligencia vial de la DGCEP en vista que, que está en el interior del país. O sea, que la vimos ahí en sus su últimos estados de y publicaciones de Instagram a la mami Jordan que anda para cabaretes, sua y esa zona pero en el camino se atrevió a hacer eso la señora mami jordan yo yo yo creo que estos influencers siempre le gustan esta muchacha siempre le gusta esa polémica esos problemas si hubiese sido omega oye donde estuviera pero allá la andan buscando ¿Pero dónde estuvieron, Omega? Preso, de una vez. En eh, Najayo, de una vez. En de una vez. Y una vez en Najayo y tres meses. Y, y, y no, no, hombre, Omega nada. siempre tiene un pie en la, ca en la calle y, en una, y un pie en la casa, pobre, entonces. No, pero y, mami Y, yo, la... y también, ma mami, recordemos yo... que aparte de esto, también se si hizo viral ayer con un video que anda sí, por, por ahí video, en las redes sociales. O, oh. ¿Eh? Con Yomero el Meloso. Bueno, <ríe> <ríe> bendiga, <Yomer. ríe> Bueno, pero pero esto a mami llora, con un carro, o sea, el carro de ella. No, ponme el video para escuchar, escuchar lo que ella vamos dice. Vamos a escuchar lo que hizo la mami Jordan. Vamos. Pero no se me acobarde. ¡Vamos! Es de base, pa, pa, pa. Y, y en entra Y vez, de nuevo. eso no es así. Lo que pero con, bueno, distancia. Lo que hemos transitado la carretera a San Francisco, Controva, sabemos lo, lo cómo hay que hacer un rebase para allá. Claro, para, claro. Pero eso no es un rebase, eso es que ella se metió en doble vía, atento a que ella es la mamillona y, y quería romper. Y ahí está. Entonces, ahí está buscando no, no, la DGC. No. Eso no, ¿qué distancia te no, el Edúquese, No, Eduquese, vía al Ministerio de Obras Públicas eso no, no, no, me eso me. no es rebase. rebase. ¿Y por qué no, ella no entró en el segundo carril atrás de la negra? Ahí de pronto, no, no, no me hable de eso. No, ella, ella cogió hombre. media esquina para adelante. No, ¿Y si tela. viene una patana ahí? Eh, ¿Eh? O saliendo un vehículo. Y se la lleva. Está viendo nada. Ella tenía que entrar y volver a hacer otro rebase. No, Mantenerse mantene, mantene, en mantene su carril. Porque si hubiese salido un Pinto carro... La comprase, fue la, la, la licencia. Porque si hubiese salido, si hubiese salido un, un automóvil del lado izquierdo, ¿verdad? La no, un mime que hubiese salido ahí, se mata. A él. No. Entonces, después, causa un accidente. Esta muchacha también tiene que dar su loquera. Tiene que dar su loquera esta niña. Bueno.